Para la diagnosis oriental, técnica en la que se basa la acupuntura, el reiki y otras terapias, el pelo y el vello facial es un símbolo de fortaleza. Podemos decir que cuanto más peluda es una persona, más salud posee. A través de la historia, los hombres con barba representan la virilidad, el coraje y la sabiduría. Esto lo vemos en dioses como Indra, Zeus y Poseidón. Los cabellos y las uñas conservan las virtudes de quien provengan. En el hombre es la fuerza, la virilidad, como en el caso de Sansón. Con los cabellos, en distintas etnias se han hecho infinidades de hechizos, con los cabellos cortados porque creían que podían influir mágicamente en la vida del hechizado.